Hola, soy José Aranda y vengo de la Cgt España. Hola, soy de la Cgt España. Soy Elena del sector ferroviario de Cgt de España. Hola, soy Herbert, miembro de Csp Colutas de Brasil. Hola, soy Jurley Pérez Bedoya del municipio de Medellín, Asden, en Colombia. Je suis Nara Cladera de l'Union syndicale Solidaire y du Réseau Syndical Internacional de Solidaridad y de Lutte. alaikum, Gujarat Soy Mariluz González Rodríguez de la Confederación syndicale del Estado Español. Hi, I am SD and I'm coming from Ahmed from Turkey. de treball de no, eh, A de de Mali. Ragazzi, d'Italia. Hola, soy Alberto, vengo de CGT España, Metal Valladolid. Pavel Nowożycki y soy miembro de la Iniciativa de Forza, la lotta no de Estamos en el cuarto encuentro.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 que tienen los trabajadores eh, para poder organizarse en forma autónoma y no condicionada de lo que son las políticas económicas a nivel internacional. Estar junto con los sindicatos que piensan de esta manera y también de qué forma podemos crecer este tipo de sindicalismo alternativo alrededor del mundo. Entonces, el generar un instrumento como este pues tiene un papel muy importante para la clase trabajadora del mundo. Nosotros somos periodistas, Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano, desde hace 792 días estamos en huelga, ya dos años, 26 meses que cumplimos en el marco de este encuentro. Defender nuestra organización sindical, que era una de las cuestiones que la empresa, en ese caso estatal, el, el, el gobierno, nuestro patrón, quiso atentar contra nuestra organización sindical y también contra nuestros derechos laborales. Nuestro contrato colectivo de trabajo, que establece todas las condiciones para cada uno de los trabajadores, lo querían eliminar. En este momento hay dos sindicatos. Uno de ellos ya no tiene agremiados dentro de la agencia, uh -huh. que es el sudnotimex y que está llamando al estallamiento de huelga porque a pesar de no tener eh, agremiados, sindicalistas, es, es sindicalizados dentro de la agencia, pues es titular del contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo, pues que ni en Suiza, ¿verdad? Perdóname. ¿Qué, ¿Cuáles son las prestaciones? No, no, no te puedes imaginar lo que había. Un contrato que establece eh, derechos que fueron ganados, a lo largo de 30 años por los trabajadores y establecer condiciones mínimas de ley. Muchas de las condiciones que vienen establecidas en nuestro contrato no solo eh, marcan formas de trabajo, sino también condiciones económicas que compensan esos salarios que son bajos. Entonces, dejaron de pagar este, estas prestaciones, significó una disminución de 40% en los ingresos de las y los trabajadores. Hasta ahora, pues no hemos logrado eh, resolver ese conflicto ante la negativa de la dirección y de las autoridades encargadas. Incluso a un premio fotográfico en 2011, los dos ganadores, Alejandro Meléndez y Nicolás Tavira, periodistas de Notimex, se vieron obligados a renunciar al galardón. Premio Nacional de Comunicación José Pajes Yergo en 2011, por no convenir a los intereses del Estado en ese justo momento. Nosotros decimos que es una huelga de dignidad porque se hubo un maltrato hacia los trabajadores, hubo un abuso de poder por parte de las autoridades. Había situaciones de eh, parálisis facial, crisis de ansiedad, eh, crisis asmáticas incluso por el estrés que se vivía del entorno de acoso laboral y eso nos llevó a estallar esta huelga basado ya en las violaciones propias de los derechos laborales. No creo yo que eso esté sucediendo. Bueno, pero o sea, la incidencia... sinceramente, es eh, una confrontación este, de posturas, entonces ya se va a, a arreglar. Nuestro patrón es el, el gobierno, ¿no? es el Estado, y esto ha implicado también una ofensiva del propio Estado contra nosotros. Hoy la huelga de, de Notimex es la huelga de periodistas más larga en la historia de México es la huelga de un organismo público más larga que se haya registrado en el país, una huelga que se desarrolló en medio de la pandemia de 26 meses, que estamos en huelga, 25 fueron en pandemia, y que además está soportada en un 80% por mujeres, muchas jefas de familia, que eh, suma otra, o, otra condición de vulnerabilidad para nuestro movimiento acompañado de una campaña intensa de eh, difamación, de criminalización eh, contra todos los trabajadores y hacia mi persona por encabezar este conflicto. Nos han inventado delitos desde secuestro, robo, hackeo, eh, desvío de recursos, uso ilegal del servicio público. Han buscado diferentes maneras de tratar de ver que no es un movimiento justo cuando claramente hemos acreditado legalmente y jurídicamente que es un movimiento justo y que las demandas de los trabajadores son correctas. Algo que nos ayuda mucho curiosamente es que somos periodistas y la red que tienen los periodistas, eh, no solo de colegas de medios, sino también de contactos a, que vas tejiendo a lo largo de la carrera profesional, pues eso te va ayudado. Todo lo que hemos denunciado lo denunciamos con pruebas y por el otro lado la contraparte eh, no ha tenido ningún elemento para demostrar que sus dichos son reales, entonces eso hace una gran diferencia sobre quienes sí estamos demostrando qué sucede y quienes no solo están inventando eso por un lado otra cosa que ha sido fundamental para nosotros estar 792 días en huelga es el apoyo solidario hemos recibido apoyo económico eh, jurídico eh, presencial para estar en los campamentos de huelga porque eh, pues estamos en un carpas afuera en la calle afuera de los edificios eh, de las organizaciones obrero-campesinas, de organizaciones de la sociedad civil, del público en general, incluso eh, vecinos que han sido sensibles a la problemática y que nos ayuda el apoyo de las familias también. Y bueno, de esta manera nos permite ir tejiendo diferentes vías. Un saludo internacionalista desde Barcelona y todo nuestro apoyo a las trabajadoras de Subnotines por su larga lucha y ejemplo que nos estáis dando. Dijimos al gobierno de López Obrador la dimisión de la dirección y remisión de las compañeras, despedidas y la recuperación de sus salarios. ¡Viva la lucha de las trabajadoras! ¡Viva! En esta red que decía de organizaciones, pues hemos buscado también el apoyo solidario de organizaciones internacionales, por eso es que estamos aquí en este encuentro de, de la red sindical internacional eh, para que este conflicto se conozca y, se, y, y llegue a a más lugares y podamos recibir esta misma solidaridad, pero también que nos ayuden a exigir desde afuera al gobierno mexicano una solución a este conflicto tan largo que, como decía, no tiene precedentes, pero que además hay riesgo de que se repita en otras instituciones. Con lo que quiero empezar mi mensaje del día de hoy es eh, diciéndoles que necesitamos su ayuda. El gobierno mexicano siempre eh, procura dar una imagen de ser respetuoso de derechos, de derechos laborales y humanos hacia el exterior, que se sepa, que sepa los compañeros, los trabajadores de otros países que eso no está sucediendo hoy en México y que desafortunadamente no es exclusiva de México. Ayer que llegué aquí, justamente me llegó la resolución de esa tercera carpeta que, que, que tenía pendiente, y el Tribunal Administrativo determinó que soy culpable de desvío de recursos por 2.400 pesos, eso equivale a 120 dólares. Hoy nosotros estamos pidiendo esta solidaridad, que, que se conozca, pidiendo este apoyo, que este respaldo, esta, que venga también ac acompañado de acciones, y, pero que sepan también que hay una reciprocidad para cualquier movimiento que se pueda estar generando alrededor del mundo, ahí vamos a estar los trabajadores eh, y las trabajadoras de Notimex eh, apoyando porque definitivamente eh, lo único que nos va a permitir llegar a una solución de todas las justas demandas de los trabajadores en el mundo es la unidad. En 2019, il n'y avait pas de circulation de crêpes. Et nos salaires étaient bloqués. On a fait neuf mois sans salaire. Il a fallu qu'on aille en grève de la faim pour que l'État du Mali puisse nous écouter. du syndicat des travailleurs du rail et en plus de cela je suis dans une grande centrale à Bamako au Mali et qui est la centrale démocratique des travailleurs du Mali et là je suis le secrétaire, le secrétaire national aux revendications et nous organisons les, tous les travailleurs de tous les secteurs et le secteur de, de la maintenance du matériel de la voie, et des approvisionnements, des finances et même nous organisons aussi les femmes qui travaillent et dans les gares. Vous savez que chez nous, les gares ne sont pas comme chez vous ici, mais les femmes travaillent là-bas pour subvenir à leurs besoins familiales. Donc nous essayons de, de, de, de, de travailler avec tout ce beau monde-là, ce qui fait qu'on a une force au niveau de, de, notre, de notre syndicat. Je suis inspecteur matériel, je suis à la retraite depuis l'année dernière, et je travaille dans, sur les locomotives pour la réparation des locomotives, l'entretien des locomotives et le suivi et des locomotives sur la ligne. Et au départ, on était, le train quittait Bamako jusqu'à Dakar, et aujourd'hui on a des petits problèmes sinon, et voilà, je suis inspecteur matériel. On est en grève de la faim parce que ça nous fait neuf mois. On vient d'entamer neuf mois sans salaire. Et si vous connaissez les conditions dans lesquelles euh, vivent les Maliens, ça veut dire que les chemins n'existent plus. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant Mourir. Nos malades ne sont pas soignés. Qu'est-ce qui nous reste maintenant Mieux vaut mourir que de vivre dans un tel état. Comme vous le savez, le chemin de fer euh, du Mali... Et de Dakar-Bamako est à l'arrêt, malgré que nous avons attiré l'attention des, des plus hautes auto autorités que s'ils font rien, le chemin de fer va s'arrêter. Les États, certainement que par la pression du multinational, du concessionnaire, qui est Transrail, n'a pas voulu vraiment aller dans ce sens-là. Et je vous dis, en 2019, depuis 2019, le train Dakar, Bamako et l'arrêt qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés, qui s'est impliqué personnellement pour que l'état du Mali, principalement, ne fasse pas de licenciement. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, l'ensemble des cheminots sont en train de travailler, sont en train de percevoir leur salaire. Donc du haut de cette tribune, vraiment, je remercie l'ensemble des cheminots Sud Rail, Tous ceux qui sont de la Fédération sud vraiment, merci. Merci pour votre accompagnement, merci pour votre implication, pour avoir sauvé nous, nos emplois et pour avoir vraiment fait beaucoup de choses. On vous remercie beaucoup. Vous savez, euh, le syndicat, c'est un ensemble. Il faut être dans ce groupe d'ensemble pour pouvoir défendre tes intérêts et défendre tes objectifs. Comme je l'ai dit, dans la salle, lorsque moi j'ai intervenu, J'ai dit qu'en 2019, il n'y avait pas de circulation en Ukraine. et nos salaires étaient bloqués. On a fait neuf mois sans salaire. Il a fallu qu'on aille en grève de la faim pour que l'état du Mali puisse nous écouter. Parce que il y a l'Union solidaire qui a écrit, il y a Sudra qui a écrit et il y a aussi tous ses partenaires tels que la CGT espagnole et tous ceux qui s'en suivent qui se sont mis au créneau. Et l'État du Mali, qui voulait faire un licenciement, a reculé, a laissé ce licenciement-là. Aujourd'hui, si vous voyez que l'ensemble des travailleurs, des cheminots maliens sont encore en train d'être payés, c'est parce qu'on est dans ce groupe-là, on est dans ce réseau. Il y a l'entraide syndicale aussi qui doit être démise. C'est ce que nous voulons. Je vais juste vous faire une anecdote. En 2019, en 2018, du moins, le concessionnaire, l'actionnaire de référence m'a licencié. Et il a fallu que l'international se mette en branle. Nos camarades du Sénégal, Momar, Mambaye et tous ceux qui sont au Sénégal se sont réunis en Côte d'Ivoire, en France, en Espagne. Partout, tout le monde s'est levé, tout le monde a parlé. Finalement, le concessionnaire a, ré... a reculé et j'ai repris. Et ils m'ont fait intégrer et ils m'ont payé 12 mois de salaire parce que j'ai fait un an sans salaire. Donc vous voyez, c'est pour vous dire, il faut être dans ce groupe-là, il faut être au niveau international pour mieux comprendre et pour mieux profiter de, du, du mouvement syndical. Au niveau de notre pays, les autorités étatiques, surtout, ils suivent ce qui se passe sur le plan international. Les déclarations qu'on fait là, nous, on les envoie au niveau de notre pays, on les donne au niveau de la presse, on les lit et on, ils sachent que, comme aujourd'hui, Pour le cas du Sénégal, de mon pays, nous avons un problème là-bas, parce que le Sénégal a fait des réformes institutionnelles, donc le chemin de fer vraiment a changé. Il y a beaucoup de structures qu'ils ont créées. Nous, nous voulons que maintenant ces structures-là, pour que ça soit que les autorités appellent tous les acteurs ferroviaires. On a day like today, a Monday, train 12 departed. It was euphoric. People were crying here and it was a reunion. Today it is something that we missed very much. You see how the station is dilapidated today. It has become a dump. The tills no longer work. Everyone's at a standstill because there are no trains. Nous, nous, voulons que maintenant, ces structures là pour que ça soit, que, que, le, que les autorités faire, appellent tous les acteurs ferroviaires autour d'une table pour leur dire qui fait qui et qui fait quoi. Mais aujourd'hui, j'ai fait ça, je vais amener les solutions. je vais donner ça à ma centrale et ma centrale va aller auprès du président de la République pour plaider de ça. Une fois qu'ils sachent qu'au niveau international, ils ont commencé à dire qu'au Sénégal, le semaines de fer est dans le flou, nous en sommes sûrs qu'à la sortie de cette rencontre-là, les choses vont bouger. De tout le temps, ça a été comme ça. Il y avait des problèmes longtemps au niveau de la gare avec le terrain, du terre. On a tout à temps décrié quest qu'elle est la venue de travailler des grands trains du Sénégal, du PTB. C'est finalement que nous, on était le petit train de banlieue, on est passé le petit train de banlieue au grand train du Sénégal. Ça, on peut dire que ce sont des résolutions qu'on a faites au niveau international qui nous qui ont poussé à nous créer maintenant une université qu'on appelle les grands trains du Sénégal. Donc là, la banlieue est réservée maintenant au niveau. Du terre, mais nous, nous faisons le trafic national voyager et le trafic national peut-être prête. Tout ça, c'est le fruit d'un combat qu'on a mené à l'échelle internationale. C'est pour cela, à chaque fois qu'on fait appel sur le plan international, on vient pour pouvoir plaider nos causes. Et surtout, Solidaire nous appelle à travers ce on est preneur. Donc, pour vous dire, vrai, là où nous sommes, on est en train de tirer profit. Car vous savez, les autorités au niveau du Sénégal, ils suivent l'international. Ça, c'est une rencontre internationale. Je pense que toutes les questions ont été abordées dans la mesure où que nous on a parlé du Sénégal, la situation du chemin de fer, qui est dans, dans une situation qui n'est pas claire et on veut l'interpeller à ce que le, les autorités appellent les acteurs ferroviaires autour d'une table pour édifier les choses. Notre syndicat appartient à une confédération nationale qu'on appelle la Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal, la CNTS. Avec cette, euh, cette centrale-là, On est en train de mener beaucoup de luttes au niveau national, parce que sur le plan surtout de l'enseignement général, sur le plan de la santé, aussi sur le plan de la radio-diffusion télévision du Sénégal, on est en train de massacrer les travailleurs pour, pour qu'ils ne puissent pas adhérer massivement dans un syndicat. Mais je voudrais terminer aussi surtout en remerciant la délégation espagnole au niveau de cette rencontre-là. C'est une délégation qui a un esprit très ouvert. Vous avez, vous avez été vraiment ouvert envers nous. Et sincèrement, parler, nous Quand on nous voit, on ne s'approche pas de n'importe qui. Mais le fait qu'on vous et on parle avec vous, c'est vous, vous qui avez fait les choses comme ça. En tout cas, une fois de plus, je vous, on vous remercie et on souhaite que vous vous rencontrez sous peu, on sait soit en Espagne ou soit ailleurs. En tout cas, heureux de vous avoir rencontré tout le temps. Es un encuentro que estábamos esperando mucho porque tuvimos que, que retrasarlo tres veces por causa de la pandemia. La expectativa de simplemente encontrarnos, podernos mirar a los ojos y trabajar juntos y juntas ya era un punto importantísimo. La CSP con Lutas es parte de la coordinación de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha eh, por esto nos involucramos mucho, no solamente en organizar la, la vinda de brasileños para acá, pero también para invitar a otras organizaciones sindicales de Latinoamérica y otras que tenemos contacto alrededor del mundo, para que este contacto en efectivo sea parte de la construcción también, junto con las organizaciones de la gente. Nosotros eh, participamos a, a esta Asamblea Internacional ...porque somos parte integrante de la red... ...y porque pensamos que la red sea... ...la única posibilidad... ...que tienen los trabajadores... Eh, ...para poder organizarse en forma autónoma... ...y no condicionada de lo que son... ...las políticas económicas a nivel, eh, a nivel internacional". CGT es una de las tres organizaciones... ...que coordinan la red... Eh, ...internacional sindical de solidaridad y luchas... ...el papel que tiene es tratar de generar instrumentos para ejercer la solidaridad efectiva con todos los trabajadores o todas las organizaciones sindicales de trabajadores en todo el mundo. Hoy hay aquí 35 organizaciones de 25 países al menos. We are part of the network because uh, we believe that uh, we need to globalize the workers' struggles because The capitalism is global and the workers' struggles should be global too. So we want to listen and learn from the other unions and exchange our experiences and struggles. This is the third time I in this Donc si je n'avais pas eu l'opportunité vraiment d'être là, parce que nous, vous savez, nous n'avons pas le temps quand même de traîner dans un lieu où il n'y a aucun intérêt. Donc on a vu qu'à chaque fois qu'on est là, on a vu une solidarité internationale et des gens qui nous conseillent pour voir comment surtout gérer son syndicat. Des déclarations qui vont sortir ici. Et vraiment, ces déclarations seront très importantes pour qu'au niveau du pays, pour qu'on puisse voir cómo nos davantage para la réussite de nuestra misión. La idea de la red es organizar junto, poner junto los sindicalistas, los, las organizaciones eh, de sindicatos independientes y combativos de alrededor del mundo, eh, organizaciones que luchan contra los gobierno, los patrones, la burocracia sindical y también de qué forma podemos crecer este tipo de sindicalismo alternativa alrededor del mundo i talk about my country and uh, i told to peoples uh, about the uh, still we are facing feudalism system in Pakistan because of is there is also is uh, child labors bonded labors forced labor issues still we faced uh, in Pakistan even i told to uh, Is the minimum wage in Pakistan at the moment is a 40 euro to 120 euro per month, which is very surprised for the conference participants. They are shocking. How can possible is a 40 euros to 120 euro per month? Is people how can survive? I am working for the uh, women rights and also uh, in the all over the world we are working for the uh, women rights and uh, struggle it's a, a really big chance to uh, explain ourselves explain uh, our struggle and uh, who who uh, we are and what we want uh, and to make bigger and bigger or Uh, struggle uh, by the solidarity uh, so it was really important to come here uh, for us uh, because we take care about also the other countries uh, problems issues and uh, they are uh, solving what they are doing to solve this uh, problems in the uh, educational Uh, ...sector, so care about the share... Uh, our, uh, principles and our examples... ...and also solutions. Desde el último congreso del Ferroviario... ...estamos intentando aumentar la presencia... ...y la participación de las mujeres... ...aunque es un sector muy masculinizado... ...y sindicalmente esa es mi principal ocupación... ...intentar que haya más participación... ...y, más, y que seamos un sindicato más feminista. Aunque ya veníamos con una idea... Eh, preconcebida, ya en España estamos sufriendo los procesos de liberalización, es bueno darse cuenta que en otros países está ocurriendo lo mismo y no solo refuerza nuestra visión, sino que la amplía, le aporta matices y yo creo que así la hace más profunda y esperemos que más efectiva. Nosotros estamos muy vinculados a ayudarle a resolver las problemáticas al Magisterio de Medellín, todo lo que tiene que estar relacionado con su salud, con sus problemas laborales, con conflictos al interior de las comunidades, eh, con todo lo que tenga que ver con eh, esparcimiento. En este momento, capacitación a aquellos maestros que quieren ingresar nuevamente al magisterio. Este tipo de encuentros nos ayuda porque, primero que todo, a entender de que no somos los únicos con problemáticas, de que no estamos allá aislados y de que... Nos podemos unir a nivel internacional para poder organizarnos y luchar contra toda esta problemática porque el ataque neoliberal es a nivel internacional La question que moi je me vous dis, vous savez que au Mali aujourd'hui, le Mali es confronté à un problème terroriste. Et il y a un problema terrorista y hay des, vill des villas qui sont en train de ser ravagés yo demanderai a l'opinion nationale e internationale d'aider le Mali d'aider Mali parce que son niños, son mujeres, son hombres que están en train de morir. Euh, que, realmente, que cada uno aporte su piedra para que esta teoría pueda tener fe. El objetivo euh, que nosotros nos poníamos era el de encontrar soluciones y sobre todo crear una red de contactos que vaya oltre a los que somos habituales. Porque muchas veces hay países que participan solo en, en la asamblea, en la red, una vez cada dos años, en este caso cada cuatro, por el problema de la pandemia. Y, y esos son importantes porque ellos tienen una visión diferente de la que tenemos nosotros. Principalmente lo que queríamos facilitar es el trabajo por sectores. Una jornada entera fue eh, para que los sectores profesionales se puedan encontrar compartir experiencias ver qué está pasando en los diferentes países y lo que se ha podido ya ver por los eh, resúmenes y relatorios de estas reuniones es que a pesar de las latitudes y de las longitudes estamos viviendo a diferentes grados las mismas dificultades I just want to say that we have to come all together we cannot handle all these problems that we are living in the or sectors by ourselves. We have to become all together and so uh, struggle and make our struggle uh, more and more universe because we have same problems so we can solve all together and uh, we can handle uh, all together with these all problems. We cannot do this by ourselves. We need to be in touch, in contact. For example, how we can make the Uh, the more powerful to the women's struggle, or uh, how we can make the uh, struggle for the um, mother tongue education. Which way that we can use for that uh, for struggle in in our country. So uh, it was really important to share our uh, knowledge uh, about uh, about the to being in the struggle uh, in, the, in the in this. Areas in educational sector areas. Y la cosa más importante es que todos los problemas se tienen que resolver con la lucha junta de los trabajadores y no por separado. Nosotros, a nivel de nuestro sector en Senegal, estamos en train de encorajar a la gente a venir a syndicar, porque el efecto de syndicar es una garantía. Si tú tienes un problema y que los trabajadores se démarque de ti, tú serás solo contra es que de porque sabemos que, que la como hemos My message is please united and keep continue work and uh, uh, stay keep in touch, because of this is moment uh, is very important in the poor people's going to day by day more poor, rich people going to more rich, so we need a united efforts, we keep in continue. We work hard and uh, we will be big. Que ce soit des salariés, que ce soit des non-salariés, on leur dit toujours, essayez de vous unir pour parler le même langage. Formez des associations. Parce que c'est là, quand tu es seul, ta voix ne porte pas. Il faut être dans un groupe, il faut être homogène dans un groupe pour que ta voix porte. We know that uh, we will not walk alone. Uh, we wants to walk all together, all workers, all together, all around the world. Separados somos débiles, juntos somos muy fuertes. Hay un sistema contra el que hay que luchar eh, de manera unida porque es muy fuerte. Es fundamental estar unido eh, con, con conciencia de clase para dar respuestas a este enemigo gigante, el capitalismo que es el enemigo de la clase trabajadora, está expandido por todo el mundo en este encuentro que hemos tenido hoy pues ha sido fundamental también el tema de la guerra de ucrania lo que está afectando so one of the main effects of uh, the meeting in dijon is a, a workers aid convoy or co organized by four uh, union members of the international labor network of Solid solidarity and struggles which next friday will go to ukraine with a humanitarian aid For the uh, independent miners union of a este cuarto encuentro eh, están faltando 52 compañeros y compañeras eh, quienes eh, no han podido estar aquí con nosotros y nosotras porque eh, el estado francés les ha negado la visa 52 visas negadas por los consulados franceses en los diferentes países Normalmente, European unions Uh, don't allow to Pakistani trade unionists not very get to visa <laughs> it's very hard to get a visa in this conference our visa is still in process but i am here there is our main president uh, she's coming here and uh, embassy asks is that you can wait we don't receive a response from france <laughs> so she visa is still in process je crois que moi je devais delegation de quatre personnes y compris une dame qui est la la de des amazones donc c'est moi seul qui a eu el visa Todos los tres otros no pas eu le visa or c'est trabajadores travailleurs ils ont rempli les documents que la Francia a demandé donc euh, on ne s'attendait pas à ce que nos allait nous refuser le visa actually for sure we had a visa problem uh, i just took my visa the last day and i had to organize all my flights to come here. Uh, actually, we don't know what was the biggest problem uh, to take it, but the French comrades write and send emails to the embassy in Turkey to give it to me. I'm sure that it's worth uh, to take this visa. Uh, actually, I don't know what was the biggest problem to uh, to make it more uh, hard and long to take visa, because I just take it uh, just uh, last days. So, uh, I même refusé de venir, mais c'est ma secrétaire générale qui m'a dit « non, Tinta, il faudra venir ». Et de sur quoi, nous on a un ordre de mission gouvernementale, c'est l'État du Mali qui nous a donné cet ordre de mission gouvernementale. En plus de ça, parce que ça a un peu traîné, on est allé voir le protocole de la République. Ils ont envoyé un, un document à l'ambassade pour leur dire vraiment « il faudra nous donner le visa ». De se entre le Mali et le, et la France. Because the reason is that because workers are always fighting with the governments because we have problems with the government policies. So government always try to stop the, these efforts, but they don't do that. Maybe it can be. Uh, I'm a dismissed teacher, so I'm not working in the place. Just I'm working from the, for the union or a union so maybe it can be a problem because they are thinking that uh, she's not working uh, i mean official workers uh, maybe it can be the uh, reason uh, for them c'est que il me dérange surtout quand ask un visa les papiers qu'on vous demande pour voir que tu es marié have a combien de gosses on dirait retournage pour voir que tu here, viens là échapper ou non C'est que la véritable raison de ces refiler. là généralement, eux, ils savent qu'au niveau de l'Afrique, les pays, la, la situation est très difficile, surtout sur le plan économique. Ils disent que même un vieux de 50 ans ou de 55 ans peut venir ici en Europe pour chercher du travail. C'est pour cela qu'ils nous. Ils nous pour, pour que tu aies ce visa là, tu des problèmes. Si, si sabía que cuando tú vienes y tú vas a retornar, ya en el sur de, de no va a haber problemas. Como nosotros, lo facilitamos. Los europeos vienen de nosotros sin problemas. Porque sabemos que qu un europeo no va a asar a venir a nuestro país. Porque allí es mejor. Es por eso que son los problemas económicos. Lo vamos a denunciar, obviamente, y es algo que nos ha limitado porque el, estábamos esperando la participación también de esos, de esos compañeros y compañeras. El problema es que, que parecería paradoxal, es que en el mundo occidental o moderno pueden girar sin ningún tipo de problema el dinero, las mercaderías, eh, los autos, pero no la gente. No entiendo por qué en Europa no pueden entrar los trabajadores. Esa es una restricción que nosotros no podemos aceptar. Yo pienso que el gobierno francés lo hace porque tiene el interés de que los trabajadores no se puedan confrontar entre ellos para trabajar soluciones comunes. La red sindical internacional es una red independiente de todo gobierno, de todo partido y nos autofinanciamos. Por lo tanto, estos dos años de pandemia han empobrecido mucho a los trabajadores y a las trabajadoras y por lo tanto también a las estructuras sindicales eh, alternativas que están justamente en, en la red sindical internacional. O sea que hubieron un mayor pedido de solidaridad financiera para las organizaciones que estaban en dificultad. Venir acá es un esfuerzo impresionante. Eh, es, eh, yo creo que todos los que estamos acá, la mayoría, tenemos anécdotas que contar, pero vale el esfuerzo. Es fuera de costoso, el esfuerzo que uno hace va a nutrir mucho la organización. A mí personalmente me está dando un conocimiento increíble para poder entender la problemática a nivel general y eh, creo que todos deberían hacer su esfuerzo por estar en esas actividades internacionales. La participación mía en este, en este espacio fue una... Eh, fue no. consensu consensuada y fue apoyada por todas las organizaciones mexicanas que forman parte de la red y que no forman parte de la red era importante eh, darle eh, voz a, no solo a la huelga de Notimex sino a toda la situación laboral y agradecer enormemente al apoyo de la red que ellos hicieron posible que yo esté aquí eh, porque evidentemente 26 meses sin recursos no es fácil Yo los invitaría a leer todas las mociones todos los documentos que han salido de este encuentro para que se ubiquen y empiecen a preparar a, para estar en el nuevo encuentro dentro de dos años, para llegar con ideas muy concisas de fortalecimiento de la solidaridad y la lucha a nivel internacional y nacional. Un agradecimiento completo y eterno para, para todos los que hicieron posible que estén aquí. En nuestra Unión tenemos Without struggle don't count for better life so i would suggest we should join our forces and find together fight this monster that is capitalism forza la lotta non deve finire